Come on, come on. Info. I got the spike. Que se abra el cielo. Gente, entreno. Al cubierto. Simplemente. Cortina de humo. Cubierto. I got the A Behind you behind you behind Increible. That was behind me? <laughs> <laughs> okay, I'm coming Descansa. There's another one on window Queda un One more on window One OB, please. One OB, help stay, me. Stay one in A. Don't rotate anyone. Uh, don't rotate all. Okay. Spike in middle. One uh, window, big I'm coming. Come to come to. Info, acá de Spike. Quedan 30 segundos. Queda un enemigo. Y soy malísimo. Play time. Ya van 3. Well played. Cortina de humo. Oh, The spike. Spike will be spike One in middle is going bent, I think, on window. One uh, high. Okay, I'm coming. There's another one on window. One more on window. <laughs> <sighs> ¡Ah, cubierto Siempre cae Atención Atención Atención mm. Baliza preparada Queda un enemigo ah. Impecable Ya van tres Cortina de humo. Dispersage. ¡Ardiente! Ahí están. ¡Se acabó la tontería! Cortina de humo. Queda un enemigo Uno menos on the rope. Solo queda un jugador Te acabo de oír Quedan 30 segundos Spike colocada ya que malos que son tío <laughs> Son malísimos, me encanta. Diffuse fucking nigger, Sorry, sorry, sorry, sorry. sorry. Oh. Liquidados. Cortina de humo. I think that I'm going A Yeah, I got one A Two one A It's one A. Defend the spike. Queda un enemigo. Baja confirmada. Window to Rope I think. It's high at window, I don't know. The name. Solo queda un jugador. Quedan 30 segundos. Juan, ¿o no hay? ¿Voy en tu window? Perdón. No está nunca. Coge, coge Definitiva lista. spikes a on window Solo queda un jugador Que se abra el cielo Quedan 30 segundos. Behind. Queda un enemigo. Respídate. Quedan 10 segundos. Valida estimulante aquí. Hay cosas que no se aprenden. Cortina de humo. Cat ¡Cortina de humo! Quedan 30 segundos. Queda un enemigo. Quedan 10 segundos. de humo. Ardiente. Se acabó la tontería. Te escapas. De los spikes. Veo varios enemigos. Window, window, you el full spike. Quedan 30 segundos. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. Behind you, behind you, behind you. Increíble. Van tres. Dawes behind me. <laughs> ¡Que se abra el cielo! Cortina de humo. ¿Qué están todos cortina de humo al cubierto chuna 3 preparada. One on window? ¿Nos daremos el perfecto o okay? qué? Aquí para hacer viewers Smoke on window. One on B. Left side. ¡Ardiente! Spike Adiós. He recuperado la Spike Cortina He ¿eh? colocado la Spike Queda un enemigo. De esa no sales. Nadie se nos resiste. Los atacantes ganan. Y primero está la subo Bueno ya sabéis chavales, podéis dejar vuestro follow. o podéis suscribir al canal totalmente gratis utilizando vuestra Twitch Prime. ¿Vale? En una vuestra cuenta de Amazon Premium lo tenéis. きち